Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todos. ¿Cómo están? Estamos encontrando acá en otro cara a cara federal. Ya vamos por la clase eh, 10 y 11. Vamos a estar integrando entre todos y, y charlando un poco de, de las respuestas que fueron saliendo en el aula virtual. Pero también, primero, le quiero dar la bienvenida a mi compañero de conducción, Guillermo Bertoni. ¿Cómo anda todo el equipo? Muy buenas Yo... tardes. Una alegría, la alegría de siempre. Si te parece, vale, avanzamos y le, le preguntamos a los presentes si hay alguien de los que están no se ha presentado todavía, de qué lugar es. ¿Tenemos alguien que no se haya presentado? Bueno, okay. puede, llegar, puede llegar en algún momento. Sí, también les recordamos que si no llegan a poder hablar por algún problema con el micrófono pueden eh, hablar por el chat o pedir la palabra, porque acá la idea justamente es que nos encontremos y que podamos poner en palabra, ya que a veces nos dificulta un poco las, las clases para que tenga un cierto ritmo, este es el momento para que todos podamos intercambiar y, y charlar, así que siempre que quieran la palabra, abrimos los micrófonos y, y vamos debatiendo. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, no hay problema. Son los problemas de la virtualidad, pero de alguna forma nos adaptamos y encontramos la forma de comunicarnos. Bueno. Adriana, Adriana Reynoso, de Córdoba, que nos escriba eh, qué rol cumple, desde dónde está haciendo el, el, el encuentro, eh, si pertenece a un municipio, a una organización, que nos cuente también por ahí. Mientras, si les parece, damos comienzo, tenemos un invitado, un invitado de lujo, que le, le voy a pedir a Ruth que lo presente, que es Leandro Monk. Eh, le voy a pedir a Ruth que lo presente y, y damos comienzo a este cara a cara. Hola, buenas tardes. Bueno, re lindo encontrarnos. Yo soy una, una militante de este espacio del, del, del cara a cara. Eh, me parece que se dan otras cosas que, que, en, que en el curso, que es con el chat y escrito. Acá nos vemos y podemos intercambiar más y eso está bueno. Bueno. Eh, y los dos temas que estamos integrando hoy, eh, las economías de plataformas y las finanzas solidarias, son dos propuestas que eh, son relativamente eh, innovadoras para lo que fue surgiendo del, eh, del curso, más que nada la de eh, las plataformas, porque desde las finanzas, sobre todo, eh, del, del cooperativismo, del mutualismo, la economía social y solidaria tiene su, sus propuestas, pero otro, este otro es un bicho nuevo. Eh, entonces, charlando con los compañeros de, de la FACTIC, eh, dijimos, la verdad es que nos gustaría reforzar algunas cosas porque hay, hay propuestas como muy contundentes, está todo por hacerse, eh, y ahí les dijimos, no, no nos hacen el aguante para el cara a cara federal eh, y, y entramos un poquito más en profundidad, y, y porque la verdad es que nos gustaría, con una propuesta específica que está desarrollando la FACTIC en este momento, eh, salir a contagiar, por un lado, la propuesta, y por el otro lado, la implementación eh, en, en los municipios de eh, todas las escalas. Eso también es lo que es interesante, eh, y me quedo con, con una intervención que hacía un compañero en el cara anterior, decía, nos quedamos muchas veces en los municipios intermedios, o muchas veces nos quedamos en la región metropolitana de Buenos Aires, por ahí los pueblos chicos, bueno, acá tenemos esta propuesta, reda también para, para los pueblos chicos, entonces por ahí eh, presentarles a Leandro Monk, presidente de la FACTIC, eh, digamos bien todas las letras de la FACTIC, eh, eh, compañero, eh, la federación. Argentina. no, no, ayúdenme usted. Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Ahí va, ahí va. Eh, Gracias, gracias, Vale. Eh, que, que son los que nos ayudan a, a, a primero entender de, de, de, de qué va todo esto en general, y después en particular las economías de, de plataforma, que en la clase estuvo eh, Pablo Banini que además con Leandro son compañeros de de la cooperativa de, de, de GECOP, donde está la, la factura, eh, y después a generar propuestas que siempre son súper innovadoras, y cómo en este espacio desde lo local eh, podemos, eh, en, en estas instancias de esta última clase de los intercambios, de la comercialización y demás, eh, agarrar por un lado como bastante distinto a lo habitual. Acuérdense que al principio decíamos, ¿por qué siempre pensamos solamente en ferias?, ¿Se acuerdan? Y la efectividad que pueden llegar a tener esas ferias y demás. Bueno, ahora estamos como en una propuesta bastante distinta y por eso eh, tenemos este invitado de lujo y para, para charlar con él y ver un poquito más en detalle qué es esa propuesta que está saliendo ahora desde el INAES y cómo podemos salir a, a implementarla en, en los municipios. Hola. A, Hola a todos, todas. Son un montón... Eh. Gracias por la invitación, al Consejo Consultivo, al INAES, a las compañeras, a los compañeros todos. Y en realidad, eh, ya que estamos hablando de plataformas, eh, o que queremos hablar de plataformas, a mí lo que más me, me llama la atención o que me dan eh, como ganas, y ya que hay un montón de personas acá, referentes y referentas de espacios dentro de los municipios, es tratar de conversar un poco sobre, o debatir, si ven posible, o qué les parece, o cómo podemos construir esto que ya que en el INAEs ya desde hace unos meses venimos empujando, y, y con las federaciones, el momento cooperativo, que son las cooperativas de múltiples actores, donde ustedes, porque ¿qué es, qué? la primera pregunta, que es? qué es una maldita cooperativa de múltiples actores? Entonces, claro, porque las cooperativas como las conocemos son fáciles de, de caracterizar, ¿no? Las cooperativas de trabajo son todos trabajadores y trabajadoras que se juntan para resolver una necesidad personal que es la de conseguir trabajo, la de tener trabajo. Lo mismo pasa con una cooperativa de servicio, ¿no? Los usuarios de la telefonía o de la electricidad de Lincoln o de Tafí del Valle se organizan para poder proveerse de electricidad o de telefonía o de, cualquier otro, o de internet, de cualquier otro servicio. Pero en las cooperativas de múltiples actores, además que queremos que participen los usuarios, los trabajadores y los proveedores, que sería el modelo del cooperativismo agrícola, por ejemplo, ¿no? Que nos juntamos para vender mejor nuestros productos. También nos parece que es importante y que es necesario, y en este momento, en este contexto, el acompañamiento de los municipios. Entonces, eh, eh, el municipio pasaría a ser un actor dentro de la cooperativa de múltiples actores y eso este, bueno, además hay una compañía que es concejala, así que podríamos hacerlo como política pública del municipio con una ordenanza más fuerte todavía de, este, eh, digo pero eso es fácil denunciar, de pero después y ahí los invito a ustedes yo acá voy a ser el que tiene la piedra esconda la mano y salga corriendo que me cuenten, o que tratemos de construir este conocimiento común, compartido, de cómo creen, si esto creen que es posible, si es solo de uno trasnochado, que en el Inaes se juntaron, se tomaron una grapa miel y dijeron, esta idea es genial pero los que están en el territorio, los que conocen los municipios, los que conocen, son ustedes. Entonces, me parece que podemos aprovechar esto de estar cara a cara y de estar frente a frente para, para conversar y ver si esto es posible. ¿Es posible? ¿Creen que es posible que, una, que el municipio se involucre en, en, una, en una patriada de este, este tenor? Eh, y en ese caso... ¿En qué contexto, con qué parámetro, qué contexto eh, normativo o político, más, más blando que normativo, les parece que debería ser el contenedor de eso? Porque eh, hay un problema, y con esto cierro y le doy la palabra a todos ustedes: que es que el Estado, en una cooperativa, el Estado puede ser parte, pero como es una, un voto más. quiero decir. Eso en general el Estado no está acostumbrado, no es, el, el Estado está entre comillas acostumbrado a, a mandar, no, a, no a, a consensuar o a conducir, en general suele ser imperativo como trabaja el Estado y dentro de una cooperativa de múltiples actores me parece que eso entra un poco en tensión y crea un desafío y el desafío es como cualquier desafío de la economía social, desafío de personas pensando cosas. Así que me callo y ya está. Tiré la mano y escondo todo. Ya está. Chau. Federico, ¿quiere decir algo? ¿En mi caso? Sí. Eh, no, estaba siguiendo muy atento lo, lo de Leandro. Eh, yo soy Federico Arz del municipio de Florencio Varela, soy director de apoyo a productores agropecuarios y, y bueno, en, en ese sentido el, el municipio ha tenido siempre, desde hace un tiempo largo, una política de apoyo al, a lo que es la producción de alimentos y hace un año, creo que hace un año sal, salió una ordenanza de la, la góndola varelense, eh, donde todos los almacenes y supermercados más que nada las, las grandes cadenas deben tener este, una góndola una con productos locales eh, así que bueno, eso del de dicho al hecho hay mucho estrecho eh, la ordenanza está hay que hacerla cumplir y hay que también hacia atrás, está bueno porque tracciona hacia atrás hacia el productor, yo hablo de lo que sé no, no, no de los emprendedores sino de los productores eh, agropecuarios en todo lo que tiene que ver la normativa vigente y la formalización que es necesaria ...para dar este, trazabilidad a los productos. Así que eso es lo que tiene Florencio Varela, más los espacios de comercialización... ...que son este, lugares donde los productores pueden comercializar. Obviamente con el tema de la pandemia veníamos bastante retrasados. Ahora va a empezar nuevamente con todos los protocolos a desarrollo. Así que bueno, venimos acompañando eso ya hace un tiempo largo... Y me parece una, una buena iniciativa, obviamente, que todas estas ingenierías que se hacen en ordenanzas hay que mejorarlas, hay que ponerlas este, en la mesa y discutirla con los productores y ver qué, qué recepción tiene el, el ciudadano común, el que va a hacer las compras y si sirve o no, dicha herramienta. Gracias, Guillermo. No, por favor. ¿Alguien más? que tomar el guante que tiró acá el Hola. Leandro? Ahí, Silvia. Hola, Hola ¿cómo estás? Bueno, nosotros, yo soy de Berazategui, bueno, en Berazategui, como decía recién el compañero Federico, eh, nosotros tenemos la implementación de compro en que es un producto de la economía social y solidaria y popular, se introducieron en los distintos eh, almacenes y también se ha hecho feria. Eh, y hay un mercado itinerante, que se llama Mercado Vecino, que vende esos productos, donde también trabajan eh, los agricultores de la misa y 1610, que es, también es de ah, Entonces, ellos vienen trabajando. Hay cooperativas como el Séptimo Varón, que también es una cooperativa de quesos y lácteos, que también viene a comercializar. Eh, entonces Acá por lo menos se trabaja eso para Navidad y las fechas así se han armado cajas con los productos y de la economía popular a precios accesibles. Entonces eso se viene trabajando, es una ordenanza y hasta ahora tratamos de dar capacitaciones también a los productores. Se le brinda capacitación ahora con el tema de la pandemia aprovechamos que nos ha cortado esa brecha y le podemos dar más capacitaciones entonces lo no bien porque muchos eh, no pueden asistir por el tema del tiempo entonces ahora es de conectarse un rato y aprenden algo más entonces vienen tanto de cómo sacar costo cómo comercializar ahora a través de las redes sociales y próximamente estamos trabajando también con la universidad de quilme para la formulación de proyectos, porque se presentan a convocatorias y muchos no saben, y no, nos cuesta cómo presentarnos a una convocatoria, entonces se está apuntalando de ese espacio con las universidades también para que nos den una mano, en ese sentido, de la Secretaría de Trabajo de Berazategui también. Gracias, Silvia. ¿Alguien más que quiera...? Leandro, Leandro estás muteado. Ay, perdón. Gracias. No, Una pregunta para Silvia y para Federico, que es si vienen pensando en eh, algún tipo de articulación comercial que no sea solo territorial, quiero decir que, es, que esté relacionada con el compre en Verazategui o compre en Varela, la góndola virtual valenense o la góndola virtual este, de Veraza. Eh, sí. con... Por favor, Silvia. Bueno, con respecto a lo que nos preguntas, eh, nosotros no sé si hemos con eh, conformado una página web en la cual el vecino ingresa y puede comprar ahí también todos los productos y puede ser cualquier persona que quiera ingresar y compra el producto. No, y, no es solamente la... para Y cada, cada, cada emprendedor, cada productor se ¿Se ocupa de la logística, de alcanzarle el producto al comprador? Si es eh, individual, sí. A veces, eh, por ejemplo, como te decía, recién se arma en bolsones o cosas así, se producen los nodos y en sí. los nodos se lleva todo, todo directamente. Y si no, bueno, si quieres comprar algo en particular, lo, lo trabajáis. Trabajamos también con la SAP. Estuvimos ayudándola a, a ingresar adentro de esa aplicación. Y la verdad que ahí por lo menos están recién acostumbrándose a lo que es... La... hay un acompañamiento correcto, como dice, como dice Silvia nosotros estamos en la misma línea eh, incluso me acuerdo hace unos cuantos años atrás habíamos ido a visitar a porque ya estaba con su mercado nosotros habíamos empezado con un mercado itinerante eh, después se transformó, se transformó en, un, en, en un mercado municipal y ahora es el mercado activo como dice Silvia, tenemos el mismo sistema una plataforma donde los comerciantes, los productores o los emprendedores se inscriben, se le hace una pequeña asistencia eh, para saber qué tipo de producto es y de ahí va directamente al catálogo. Como preguntabas vos, Leandro, lo que es la logística corre directamente tanto por el comerciante, el emprendedor o el productor. Y en cuanto a lazos de trabajo, somos... Eh, que siempre estamos en contacto. Y una de las entidades que nos pone mucho en contacto es la Universidad jaureche que tiene una iniciativa que se llama La Periurbana, que es un conjunto de productores, eh, tanto horticultores de granja como floricultores, que este, a través de sus nodos llega, eh, no te digo a todo el AMBA, pero a una gran parte este, del amba está llegando y, en, y sobre todo tiene nodos también en y en Florencio Varela digamos, eso desde la Jaureche digamos, donde participa tanto el, el municipio de Brazatei, pues tiene contacto con la universidad y nosotros también en, en el playón donde se hacía en la universidad la feria, pero bueno con, con el contexto en el cual estamos todavía no, no se inició de vuelta Bien Ni Hola. Sí. Sí. ¿Qué vuelta? ¿se, ¿Se escucha? ¿Qué, sí, qué vuelta le, se le puede dar a esto que presentan los compañeros la y las compañeras? mí me parece que quería hacer una intervención. Sí. ¿Y Ramiro quería, quería hacer un comentario. No, no, no, no, no, no, no, no, adelante. ¿Qué problema? ¿Ramiro? Ahí va. Sí. ¿Voy yo? Sí, sí. Adelante. Después Guille te pregunta después. ¿Puedo, ¿puedo sugerir algo? Perdón, Ramiro. Igual, no. ¿Puedo hacer una sugerencia sí. para todos? Eh, sí. Entiendo que hay acá en los tres puntitos hay un botoncito para levantar la mano así vamos levantando la mano y, y, y vamos eh, armando una listita de oradores y no nos vamos pisando, ¿les parece? Dale Ramiro, por favor, perdón ¿eh? No hay problema eh, justo se me cortó eh, cuando estaba hablando Leandro, eh, entendí de lista de oradores, ¿me perdí algo más? No, no, no, no. lo que sugerí es que usemos en los tres puntitos, hay un levantar la mano, y todos los que vayamos queriendo hablar, levantamos la mano, este, así ya sabemos más o menos el orden de la lista de oradores, nada más hay una sugerencia. nomás. Bárbaro. Eh, no, quería contar que en relación a lo que, a, lo que había dicho, a lo que habías dicho vos, Leandro, al principio, ¿no? Esta, esto de eh, yo entré tarde, también capaz que me perdí algo y voy a, me pido disculpa por cualquier eh, incongruencia en relación a lo que se haya dicho antes de que entre. Pero eh, acá hay una experiencia en donde digo yo, que la ciudad se llama Chepes, departamento de Rosario Vera Peñalosa, en el sur de la provincia de La Rioja. Eh, Chepes tiene 15.000, 16.000 habitantes, más o menos, para que sea una, el, el departamento entero, ¿no? La ciudad cabecera debe tener 2.000 menos, los 2.000 esos están distribuidos en la zona rural del departamento. Y, bueno, eh, acá en Chepes, eh, en, el, en el gobierno, el, el intendente que está ahora eh, se, eh, fue reelecto, digamos, estuvo en el periodo anterior, en el primer gobierno del intendente Cristian Pérez, eh, hizo un acuerdo con organizaciones populares una de las organizaciones populares eh, era la que es la que yo de la cual yo soy militante eh, hizo acuerdo con, la, con organizaciones populares del territorio para llevar adelante eh, lo que sería el, el mercado artesanal y un mercado donde un territorio o sea un, un espacio físico de dominio municipal eh, pero que lo, se lo dejó como en una suerte de como dato de uso a las organizaciones. Las organizaciones lo administran, lo gestionan, vamos a decir así, al mercado, eh, lo sostienen abierto de lunes a viernes, hoy digamos, no fue pasando por distintas etapas, no voy a contar cómo se fue armando, porque sería largo, pero hoy se sostiene abierto de lunes a viernes con las restricciones propias de la pandemia en, ma en materia de horario y eso, pero o se mantiene abierto de lunes a viernes un punto de venta de productos artesanales, tanto alimenticios como... No sé, de madera, cuero, etcétera, ¿no? Eh, y dos eh, veces al, al mes se organiza la feria, la feria del mercado Yelpe, donde vienen productores y eh, venden huevo, verdura, eh, carne bovina caprina, etcétera. E ese espacio lo gestionan, como digo, las organizaciones y el municipio integra la mesa de gestión del mercado artesanal Yelpe con un representante, que soy yo. Yo soy el, el jefe del área de economía. Popular, Social y Solidaria de la Municipalidad y voy como delegado del municipio a esa mesa y tengo un voto digo por lo que decía Leandro, ¿no? esto de que el, el Estado se tiene acostumbrado a ser uno y no ser el que maneja todo en, esa, en ese tipo de experiencia, bueno acá es así el presidente de la mesa de gestión es el delegado de una organización en este momento y antes era el delegado de la delegada de otra organización y cada dos años va renovando eh, o sea que ahí se está dando una experiencia muy interesante en ese sentido, eh, de, de trabajo conjunto. No es una cooperativa de actores múltiples porque todavía no le, eh, no le encontramos la vuelta a la forma, a, no, no, no, no es una, o sea, no es una eh, no tiene forma jurídica, no tiene formalidad, vamos a decir, la mesa que gestiona el, el mercado Yelpe, una mesa, de, eh, debería ser una suerte de organización de segundo grado, porque los que la integran son todas organizaciones y tiene el objetivo de favorecer la comercialización de productos de, de nuestros pequeños productores y nuestros artesanos, eh, tanto los que están organizados, o sea, que pertenecen a nuestras organizaciones, como los que no. Y entonces, Ramiro, bueno, hay que ver qué, qué hacemos con eso. Ramiro, te ¿puedo, puedo mostrarte algo mientras tanto? Permiso, perdón, que. ¿eh? Sí, sí. Eh, porque lo que vos estás contando es lo que nosotros llamamos una cooperativa de desarrollo local. A ver, eh, estoy tratando de buscar eh, el documento para compartirlo, eh, para compartir algunas cosas. Mientras que vos buscaste cuento acá, eh, se armó debate en torno a qué hacer. Y si nos constituimos en una comercializadora, y si nos constituimos en una cooperativa de pero ¿existen las cooperativas de comercialización? Sí, no, pero ¿cómo sería? Bueno, todo ese tipo de cosas nos fuimos preguntando y todavía no nos la hemos respondido. Estamos en un proceso de, digamos, de ver qué, qué forma jurídica podemos asumir. Digo, eh, con el objetivo de facilitar la comercialización de los productores que no tienen, que necesitan que yo que Senasa les meta un sello, que necesitan facturar eventualmente, ¿no? Necesitan facturar, necesitan resolver cosas de ese tipo. Por eso la necesidad de formalizar, nada más, digamos, ¿no? No es que seamos no. enamorados de la formalización. No, no. A, a aprovechar la, la... La la solidez que puede dar la formalización, ¿no es cierto? Esa es el... el Perdón que tengo acá de... invasoras. Este, y... Eh, pero quiero remitirme a a un documento que de la, sobre las cooperativas de gestión comunitaria, que es un tipo de las cooperativas de, de, de actores múltiples. Después, si quieren, esto, esto lo, no sé si lo compartió César en, en el mate con facturas, aquel, por ahí, no sé si, si no, después se los paso, pero dice ¿Quiénes son los asociados a una cooperativa de desarrollo comunitario? Los asociados son personas físicas o jurídicas que colaboran con el sostenimiento de la actividad de interés comunitario que desarrolla la cooperativa. Dependiendo de la actividad de la cooperativa, el asociado también puede ser usuario de los servicios de la misma, por ejemplo, su carácter de consumidor o de productor, pero no necesariamente tiene que ser un usuario, podrían ser una cooperativa de este, personas físicas y jurídicas juntas. Eso es lo que... Porque lo importante es que todas esas personas físicas y jurídicas lo que tienen como objeto, ¿no? Eh, eh, es des, eh, generar una cooperativa de gestión comunitaria que finalmente en este caso comercialice a los productores, ¿no es cierto? Este, y donde todos puedan participar, ¿no es cierto? Y lo importante para ese grupo, que sería la, esa mesa de esa mesa de gestión que estás comentando, digamos, la, la preocupación de esa mesa de gestión es que el mercado se fortalezca, digamos, ¿no? Y los productores puedan vender mejor, de mejor manera, eh, si funciona bien y después pueden pensar en vender en otros mercados que no sea el mercado local, estaría buenísimo, bueno, y así, ¿no? Ir poco a poco, ir pensando en cómo, cómo diversificarse, etcétera, etcétera. pero... Yo después le, le, le voy a acercar a Ruth ese documento para que de cooperativa de, de gestión comunitaria para que después lo circulen, porque creo que ese es el modelo más, acer, más adecuado, más acercado a lo que nos contaste, Ramiro. Me encanta, me, nos, nos va a venir bárbaro, nos puede enriquecer, o sea, nos puede dar una salida a, una, a un debate que estamos teniendo que... Este, bueno, en la mesa también participa INTA, por ejemplo, participa la Secretaría de Agricultura Familiar y eh, Campesina e Indígena, hay un delegado, ah, hay un delegado del municipio de INTA, de la Secretaría, Secretaría e INTA no tienen voto, porque el, la, digamos, la, la mesa observó que no podía ser que el Estado esté sobre representado, porque INTA es Estado, eh, municipio es Estado, Secretaría de Agricultura Familiar es Estado, entonces, le dieron un voto al municipio, digamos, la mesa le dio un voto al municipio como representando al Estado en general. Y me pareció, nosotros nos pareció bien, digamos, en líneas generales. Eh, y me parece lindo lo que estás contando como posibilidad, lo que está la, la idea de, de meter una, una, una, una, un formato como el que estás contando ahí. Termino diciendo de que andamos, bueno, tratando de coordinar acá en el departamento con creo que se llama Sebastián, el chico de la de INAES que, que trabaja, digamos, para esta región, no sé si es Cuyo o Noa, ¿eh? porque depende de la, el, eh, digamos la institución del Estado, para algunos somos Cuyo y para algunos somos Noa, ¿eh? pero creo que él, él es, eh, es, este chico Sebastián es el que está a cargo un poco de toda esta región eh, por INAES y con él estamos coordinando a ver si podemos armar la mesa de asociativismo y economía social eh, del territorio junto con él. Eh, tomando como base la experiencia del mercado, e, e, introduciendo algunos actores más, que, que diversifiquen un poco, amplifiquen un poco el, eh, digamos, el alcance de la mesa y ver si podemos avanzar en esa dirección. Y capaz que desde esa mesa vamos a presentar el, el pedido de formalización de esta cooperativa de desarrollo comunitario que vos estás planteando, Leandro, si es que entusiasmamos al resto de los actores acá. Perfecto. Buenísimo. Les parece entonces que sigamos con le damos la palabra a Juanjo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, bueno, disculpas por llegar tarde, pero bueno, este, eh, yo bueno no sé no sé muy bien qué trataron antes, pero eh, yo soy yo estoy en el municipio de Valle Viejo en Catamarca. Eh, soy subsecretario de Economía Social, eh, pero digamos, además de la subsecretaría de Economía Social en el municipio, hay otras áreas que… está, está la subsecretaría de Producción, por ejemplo. Eh, digamos, yo, yo tengo a cargo las cooperativas, pero eh, articulamos con producción también con otras cooperativas y con la, y con la promoción de cooperativas cuando asumimos… No había ninguna cooperativa en regla en, en el municipio. Eh, ahora hay dos y de a poquito hay proyectos para incorporar otras cooperativas. Hay un proyecto muy grande de, o digamos, muy grande para el municipio, es un municipio de eh, 30.000 habitantes, 30, entre 30 y 40.000 habitantes, la mayoría en zona urbana, periurbana, forma parte de lo que es el Gran Catamarca. Eh, y hay, una, hay un proceso de desplazamiento de pequeños productores, productores familiares eh, de las zonas eh, cercanas a lo que es el Gran Catamarca, hacia, hacia afuera, a, a lugares sin, sin servicios, sin riego, digamos, en, en condiciones complejas. El municipio asume una política de producción de alimentos, eh, a través de las, de la subsecretaría de producción de digamos es un eh, promotor de, de la producción de alimentos en el municipio un, el, un diagnóstico de toda el gran catamarca es que el, el, el 85% de las hortalizas de las frutas y, y verduras que consumimos vienen de afuera entonces bueno hay, hay un eh, hay proyectos de, de producción eh, eso es todo muy estimulante, muy interesante y muy desafiante. La dificultad que, te, que tenemos es que para digamos, que realmente sean procesos participativos se requiere de eh, mucha, digamos, mucha generosidad en, en los funcionarios, eh, para decirlo de alguna manera, mucha, digamos, muchas de las cosas que, ya, que se están diciendo se necesitan de... Eh, digamos, de una gran madurez eh, y bueno, eso es algo que cuesta mucho que no, no se consigue de un día para el otro eh, digamos, la, la mirada que hay sobre las cooperativas en general entre los funcionarios tienen que ver con eh, con, con ser, el, digamos este, la, la fuerza de choque del, del puntero eh, de, de ser los, lo, eh, la mano de obra que el municipio no puede tener, porque legalmente el municipio no lo puede hacer, entonces necesita de cooperativas para que hagan las cosas que el, el municipio no puede hacer. Eh, bueno, nosotros estamos con, desde la, desde la Subsecretaría de Economía Social, estamos tratando de impulsar otro tipo de mirada sobre el cooperativismo, sobre las cooperativas, digamos, una mirada que tiene que ver con lo, con lo que re, realmente son las cooperativas, el sentido de la, del, del, del cooperativismo. Eh, y en esto, bueno, eh, por eso quiero, quiero plantear de que es, es complicado pensar en cooperativas de actores múltiples. Eh, tener, tengo yo acá en Catamarca también otras experiencias con otras organizaciones en gestión asociada con municipios que este, no tuvieron, este, no, no llegaron a buen fin eh, por, esta, por esto que se planteó antes de, de pensar que, digamos, el, el, esta idea de que al, al que está en el poder le cuesta ser generoso, digamos, entender de, de que las verdaderas políticas públicas tienen que construirse, que coproducirse con la comunidad, con actores de la comunidad. Entonces, con en esto estamos en, en, en, la, en la búsqueda de, de generar eh, una nueva conciencia sobre, sobre, sobre eso. Yo tengo una yo tengo muchas este, intrigas y quiero conocer mucho sobre lo que se está pensando de cooperativas de actores múltiples, de cooperativas de gestión comunitaria, de cooperativas de desarrollo social de desarrollo local, digo, es, eh, me parece muy interesante, me parece que hay que discutirlo. Eh, incluso eh, acá, por ejemplo, se cuestiona, se piensa que, por ejemplo, no se puede... No hablemos ya de cooperativas, sino de asociaciones civiles, asociaciones de actores múltiples, son complejas y, y digamos, hay una que es la ADEC, la, la Agencia de Desarrollo Catamarca, que tiene actores públicos privados, y que la verdad que se complica la gestión, eh, la Agencia de Desarrollo Económico, la DEC, eh, tiene dos años la presidencia, el Estado, y dos años, o sea, el, el, el Ministerio de Producción, y dos años la presidencia, los actores este, pri, privados. Eh, la verdad que funciona cuando el Estado pone plata, y si el Estado no pone plata no funciona, eso es así, eh, es una, este, y después no hay otras, eh, eh, conozco, conozco en el país eh, asociaciones de actores múltiples que funcionan bien, como la red, eh, este, la red del Chaco, la, la red agroforestal del Chaco, que tiene actores individuales, per, personas físicas y personas jurídicas que forman parte de la red, eh, entiendo que en una asociación es más fácil porque es más fácil Distinguir la, el tipo digamos el, el, tip, el tipo de, de membresía en una cooperativa se, se me complica pensarlo, estoy muy intrigado porque me interesa saber cómo, cómo se hace pero, este, tam, pero digamos, conozco acá también la, la cooperativa la escuela, hay una escuela cooperativa que es mixta de, es de, de educación y trabajo eh, y, y bueno Funciona, funciona, funciona bien, uh -huh. funciona muy bien, digamos, pero en la práctica es una cooperativa, eh, es, es rara porque los asociados cobran sueldos, y, lo, y son asociados cooperativistas, son trabajadores, son docentes, eh, trabajadores que cobran sueldos, lo cual a mí me parece una aberración. Eh, entonces tengo miedo de estas cuestiones, de estas mezclas que terminan siendo cosas raras que después terminan este, convirtiéndose en monstruos, que bueno, ¿cómo lo, digamos, yo, yo tengo mucha intriga y quiero, quiero conocer y saber cómo podemos hacer, estamos, estamos armando un mercado chacarero de la economía popular, el mercado, el mercado va a funcionar en un tinglado, que está, eh, digamos, no es propiedad de la municipalidad, pero hay un comodato a favor de la municipalidad, ese mercado eh, quiere ser un mercado, digamos, donde poder este, presentar la producción de los productores, de las cooperativas que se están generando y de los pequeños productores, de los productores familiares y también de artesanos y de emprendedores de, y de las asociaciones posibles de emprendedores de acá de Valle Viejo. La idea del mercado es que el mercado sea co-construido y co-producido este, con los actores que van a, a habitar ese espacio. Eso es algo difícil, lo estoy tratando de impulsar, lo estamos tratando de impulsar desde la subsecretaría, pero eh, en diálogo, digamos, con otras áreas que no tienen esta misma mirada. Entonces, Hola. Este, Hola. La, la idea es que el mercado sea gestionado por el municipio, eh, yo lo que planteo es que el municipio sea un árbitro en, eh, este, y que el mercado sea gestionado por eh, una red de organizaciones y de cooperativas, asociaciones, em, emprendedor, digamos, buscar que no, hay, no sean emprendedores sueltos, sino que sea, haya, haya, aunque sea, este, grupos eh, que de, de hecho naturalmente existen grupos de, de artesanos que se juntan y que de a poco se vayan construyendo organizaciones. Bueno, bueno. Eh, este es el panorama que, que vemos acá y, y, bueno, lo dejo ahí para, para poder seguir hablando. Es una cuestión de, también, de, digamos, es un momento donde estamos compartiendo lo que se explora. Es un momento como, como de, también de prueba, de, de búsqueda. Veamos, veamos a, qué, otras, qué otras experiencias aparecen que podamos compartir. ¿Te parece...? Eh, Yo puedo. Eh, estaba, perdón. Una cosita, una cosita que, que me gustaría comentarle a Juan sí, José. Sí, vale. Leandro, adelante. Que es la siguiente: dos. Eh, una que me parece que es importantísima, casi fundamental, que es que este, este, el miedo sobre el cooperativismo, sobre el monstruo que estamos construyendo siempre digo una un poco un poco en chicana un poco en verdad que es que no conozco ninguna cooperativa que haya volteado a gobierno y conozco un montón de sociedades anónimas que lo hicieron así que preocupémonos por otro lado acá por acá no va a venir el vizcachazo. Este, por un lado este y por otro lado y también espero que nos haya servido los cuatro años de pandemia que pasamos antes de esta pandemia este, entender que si no, por, si no empoderamos las organizaciones del territorio, las políticas cambian cuando nos vamos. Y sabemos lo que pasó cuando nos fuimos. Entonces, ese miedo que en algún momento algunos compañeros podían tener, a veces, fue, eh, a veces miedos, a veces con algunos... Este, eh, argumentos válidos también para tenerlos, no digo que, que no. Hoy, entendemos en este contexto, en el contexto de la derecha tan este, radicalizada, con tanto problema, queremos decir este, este, que me parece que es importante que empoderemos las organizaciones justamente porque podrían ser la garantía de de Que continúen estas políticas que queremos que continúen, digamos, de alguna manera, ¿no? Con un actor social que pueda garantizar las políticas que queremos, que que, que queremos garantizar. Solo ese, esos dos comentarios porque me parecieron este, destacables nomás, perdón, pero continuemos. Ah. ¿Valen? Sí. ¿Tiene la palabra Carla? Carla, sí, ¿Estás por ahí. Carla Álvarez. Le había pedido la palabra hola buenas tardes hola carla adelante bueno eh, muchas gracias eh, por seguir sosteniendo este espacio estoy contenta de participar aunque sean los lunes que a veces se me hace difícil seguir las clases como eh, para bueno contextualizar un poco eh, yo estoy participando como docente de un centro de formación profesional del departamento de Aluminés, eh, vivo en Mojewe, que es un paraje dentro de la localidad de Villa Pehueña, en Neuquén. Y bueno, por un lado quería eh, iniciar mi intervención de, de, con el agradecimiento y la inspiración que genera este espacio, eh, compartiéndoles que después muchos eh, años que en Moquehue, en este paraje, no teníamos una feria, eh, el sábado pasado pudimos eh, retomar eh, la, la movida de la feria, de la economía popular y solidaria. Entonces me parecía Ajá. importante poder compartirlo en este Ajá. espacio con ustedes eh, y por eso digo ¿no? desde, desde este lado de, de la inspiración. Y voy a eh, tomar un poco lo que venía compartiendo Juanjo en relación a, a esta cuestión de la eh, generosidad que esperamos de los funcionarios para poder eh, seguir avanzando ¿no? Eh, en nuestro territorio, en nuestra localidad. Se ve mucho lo que mencionaba Juanjo, que pasa en Catamarca, ¿no? De que por ahí eh, los, los espacios que deberían ser eh, ocupados por, por eh, otras organizaciones de la sociedad, eh, bueno, los que tienen el poder son celosos de esos espacios, entonces a veces se hace difícil hasta la construcción. Esto creo que yo lo había planteado en, la primer, eh, en el primer cara a cara que tuvimos, y me pone muy feliz poder hablar hoy desde otro lugar, ¿no? de la inspiración, de poder haber eh, compartido eh, la experiencia con otros, eh, actores y actrices de la economía popular y social de nuestra localidad para haber eh, podido realizar las ferias. Hay mucho, mucho, mucho trabajo por hacer, así que, bueno, nada, eso, compartir eh, este sentimiento eh, con ustedes para que, bueno, para, para compartirlo, para que, para que se expanda y que, bueno, eh, vale siempre la alegría, el, el esfuerzo, el trabajo y, bueno, lo, el granito de arena que cada uno y cada una pueda poner. Así que, bueno, muchas gracias. Buenísimo, Carla. Bueno, felicitaciones. Gracias. Sí, Muy ahí bueno. estando plantando esperanza para, para todos, para seguir adelante con un montón de proyectos, que, bueno, nos alegramos mucho. Yo, por ahora, no veo nadie más que quiera intervenir? No sé si alguien quiere hablar o ya pasamos un poco a, a si integrar fijan, un poco. Sí, pues. yo, yo tomaría un poquito. Eh, no sé Carla si es el mismo espacio, pero um, estamos ahí con, con Anabela de este equipo eh, acompañando a a otro espacio del INAES, que es una comisión técnica de, de pueblos originarios, y se compartió el folleto de la feria, que era sobre el sábado, eh, así que me parece que lo vimos, y hay, hay compañeros, eh, hay un compañero que se llama Tonito, de lo que recuerdo, y está Vilma también, de los hombres que más participan de esa zona. Antón, no sé Rafael. si se fue la misma feria o no. Sí, Ana, Exacto, Antonio y Vilma, sí son, eh, trabajamos bastante con ellos, ellos son de la comunidad Mapuche Puel, eh, y nos, nos, me vienen compartiendo un poco también de, de las experiencias que están haciendo y cómo van trabajando, y bueno, y de hecho seguimos teniendo un montón de propuestas, no quiero aburrir, pero estamos pensando también en hacer una cooperativa de consumo, porque para los, los y las que vivimos acá, en esta zona, eh, todos los productos son, cuestan, no sé, tres o cuatro veces más caros. Entonces, bueno, eh, estamos ahora organizándonos de manera, eh, no sé, como podemos, porque todavía no logramos conformar eh, ese, ese equipo que, que quiera poner los valores del cooperativismo por encima de todo el resto, ¿no? A, eh, relacionado un poco con esta cuestión de, de los espacios de poder y demás, entonces para construirlo desde, desde estos valores del cooperativismo nos parece darle el tiempo que, que sea necesario para que se lleve adelante la construcción de las personas que vamos a poder, poder eh, trabajar en ese espacio, eh, haciéndolo, digamos, desde desde, desde los valores de la solidaridad, del cooperativismo, ¿no? de, de todo lo que ya fuimos eh, aprendiendo acá con ustedes. Así que sí, con Tonito y con Vilma estamos también eh, trabajando desde otros espacios. Así que sí, sí qué bueno que, que estamos conectados. Está buenísimo. Bueno, ahí Juanjo pide la palabra y después yo haría algo para preguntarle algo más específico a a Leandro y después eh, nos iríamos al mundo de, de las finanzas y cómo las finanzas apoyar a estos espacios de comercialización. Y así podemos integrar las dos clases. Algo, algo cortito, simplemente de, de plantear que este, sin duda este es un momento de eh, acumulación, acumulación social. Eh, lo que a mí lo que no sé es este, si este, eh, meternos en, digamos, lo que en realidad mi preocupación es cuando nos metemos a regular cosas sin haber acumulado socialmente, ¿no? O sea, eh, generar una institución sin haber acumulado socialmente me parece algo complejo, ya lo hemos hecho, y no sale bien. Lo otro es que eh, lo que me, me parece que queda como tema para poder trabajarlo es eh, más que las cooperativas múltiples o de actores múltiples, cómo sería... El acto cooperativo múltiple, me parece que lo que, hay que tenemos que discutir es el acto cooperativo múltiple, que es lo que yo veo en la escuela mixta de, de, de, de educación y trabajo como problemático. ¿no? Bien, hasta ahí. ¿El múltiple ¿El propósito sería, Juanjo? Claro, o sea, en realidad un, cuando una cooperativa es eh, conformada por actores múltiples, el acto sí. cooperativo de unos actores no es el mismo que el de otros actores. Entonces, por eso, si nosotros, te, por, ejemplo, por eso, Juanjo, y a todos, por supuesto, y está bueno lo que plantea porque complejiza el debate, lo que nosotros planteamos es extrapolar la lógica que tienen las cooperativas grandes, de servicios mayormente, de productores, eh, extrapolar el concepto de distritos, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la cooperativa el Banco Credit Cop, ¿no es cierto? Una cooperativa sí. gigante, ¿no es cierto? En la asamblea participan unas 400 personas, pero son unos 800 o 900 mil asociados, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo está esa cooperativa? En cada una de las filiales del Credit Cop, hay una comisión de asociados que eligen representantes en función de un distrito territorial. Sí, ¿no es pero está bien, está bien. Pero ahí el acto cooperativo es uno solo. El no. acto cooperativo, sí, porque somos todos asociados. Sí. Yo, soy, yo, soy, yo, soy miembro, yo soy miembro de la Comisión de Asociados de Catamarca. ¿Puedo terminar o sea, yo, con esto. Eh, sí. sí. ¿Me permitís? Sí. Entonces, sí, sí, cada sí, uno sí. de esos, en una cooperativa de actores múltiples, cada tipo de asociado y por ende su acto cooperativo es diferente porque es distinto tipo de asociado. Bueno, eh, entonces está el distrito trabajo que tiene su representación posterior en, la, en el Consejo de Administración y que en el momento de que se constituye la cooperativa, eh, cada uno de estos distritos realmente lo que terminan de decidir es. Cómo se va a, ¿cuál va a ser la política de gobernanza de la cooperativa? Es decir, la, en tres partes iguales y otra distinta para el Estado, en dos partes, porque hay un actor que no está, ¿cómo funciona ese, ese, ese concepto? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Eroski, el mercado cooperativo vasco, que son el tercer Supermercado más importante de España, es una cooperativa de múltiples actores, donde hay distrito trabajo y distrito usuarios. Y el Consejo de Administración se conforma el 51% del distrito trabajo y el 49% del distrito consumo. El acto cooperativo, para los. O sea, el objetivo cooperativo, la necesidad cooperativa que está eh, resolviendo la cooperativa, para los usuarios es técnicamente distinta a la necesidad que le está resolviendo a los eh, asociados trabajadores. A uno le resuelve la necesidad de tener ese servicio, ese producto, y a los otros le resuelve la necesidad de tener trabajo. Por ende, ¿sí? a eso me refiero. Entonces, sí, cuando sí, sí. nos llevamos al papel, el, en el moment, hay un momento en la, en la conversación que es cómo... Cada, cómo balanceamos dentro, y eso no es, es, en cada, no hay un modelo único que diga, no, es igual, es aparte es iguales es a 30, 30, 30 y no sé qué, sino es una complejidad de cada uno de los grupos encontrar cuál es esa forma de gobernanza que todos acepten y que sea relativamente democrática, porque si Digo, si los trabajadores tienen el 90% del control del Consejo de Administración, también es bastante probable que los usuarios se vean subrepresentados, como decía el compañero, y que no quieran participar de la cooperativa. O al revés, si el 90% de los, del Consejo de Administración está representado por los usuarios, y los trabajadores van a decir, siempre me van a tirar al bombo, digamos, por decirlo en, en, en coloquial. Entonces... Entendemos que la complejidad está justamente en esa ne finita negociación de cada territorio y de cada grupo, que es, como decía um, el otro compañero que habló, Ramiro, que decía, nosotros pensábamos que estaba sobre representado el Estado, entonces hicimos que tenga un solo voto, pero el tal nos quedó subrepresentado. digo Eso, para mí, ahí es, el por decirlo de una manera, lo difícil pero como dijo Ruth, y si sirve de ejemplo, la cooperativa del hoyo ya está armada, ya tiene el, el, el, el estatuto este, aprobado, digamos. Sí. Pero es una cooperativa de múltiples actores donde entiendo no hay sector trabajo. ¿Puede ser Ruth? Claro. Bueno, a mí ese, ese es el punto central que a mí me parece complejo. Digamos, eh, porque, el, la, porque digamos, el acto cooperativo de tomar y, y dar trabajo eh, no es un acto similar a los otros. Entonces, ese es el punto que me parece que hay que... Digamos, en el caso de cooperativas que integren eh, el, el, el trabajo, digamos, que, hay, que haya trabajo como parte de actos de, de, de, de múltiples actores, eh, digamos, trabajadores digamos o, o personas que que integren la cooperativa por el solo hecho de tener su fuerza de trabajo. Exacto. Ponga, digamos ahí, ahí hay una complejidad que sí. me parece. Y ahí que hay nosotros, que ahí nosotros, y ahí nosotros sí. sí ahí va un toque Gaby. Nosotros desde la Confederación lo que venimos sugiriendo lo que venimos sugiriendo con eso es que una cooperativa de múltiples sectores que tenga sector trabajo tiene que tener sí o sí reglamento de trabajo en el fondo es la manera que los múltiples actores se pusieron de acuerdo en cómo se va a trabajar dentro de la cooperativa y que va, entre todos los actores, garantizar los derechos laborales de los trabajadores asociados porque ese es el gran problema que en una cooperativa de múltiples actores los trabajadores estén trabajando por debajo de los estándares de dignidad, digamos ¿cierto? Sí por ahí quería explicarle un poco el debate a, los, de, a, a todos los que están interviniendo, porque no sé si está claro de qué estamos hablando. ¿no? Eh, hasta ahora las cooperativas, y esto también es un tema nuevo para el INAE, ¿no? las cooperativas, eh, en algún momento hubo cooper, cooperativas que tenían varios objetos sociales, ¿no? por ejemplo, trabajo y vivienda. Y es una complejidad porque, bueno, una, cuando se hace una asamblea, los que están en la cooperativa porque quieren la vivienda, tienen determinados objetivos, están pensando en determinadas acciones, y los que están en la cooperativa porque lo que quieren es tener trabajo, o sea, poder trabajar con la cooperativa, también están pensando eh, a futuro en acciones distintas que los que están ahí por la vivienda. Entonces, se generaba conflictos en esas asambleas y desde el área de legales, decidieron que mejor era que cada cooperativa tuviera un único objeto. Y, o incluso que pudiera haber cooperativas con varios objetos, pero cuando fueran más o menos compatibles, como por ejemplo el caso de la vivienda y el consumo. Entonces, trae toda una complejidad y ahora estamos como repensando nuevamente esta, esta problemática y la necesidad de para qué serían estas cooperativas de actores múltiples, ¿no? Porque yo creo que también, y esa es una opinión personal, ya no lo digo a nivel Inaes, sino que eh, esto que planteaban el, que planteaba Leandro de cómo garantizar la autonomía de las organizaciones, también es cierto que eh, eh, cuando está, hay asociados dentro de la cooperativa que no son los que están usando el servicio de la cooperativa, eh, se generan complejidades ahí, sobre todo a la hora de votar en la asamblea, ¿no? eh, y de qué decisiones tomar y demás. Y ya hubo un debate viejo también en los años 90, eh, que no tiene que ver con esto, pero donde se pensaba en un asociado que fuera un asociado capitalista, eh, o que, que no trabajaba en la cooperativa o no participaba en la cooperativa, también podía haber, aunque fuera una persona un voto, eh, complejidades de que eso realmente se pudiera llevar a la práctica en un proceso de asamblea. ¿no? Entonces, no. me parece que eh, eh, hay, hay muchas aristas a tener en cuenta eh, en este problema de eh, bueno problema en esta, este intento de que la cooperativa de actores múltiples sea un, un proceso de consolidar organización y no de eh, restar la autonomía a las cooperativas ¿no? pero estamos ahí todavía me parece que <ríe> procesando nosotros también para entender este, estas nuevas cooperativas de, de actores múltiples y cuál podría ser eh, este, este proceso de fortalecimiento de organización social, ¿no? Y, no, y no que se convierta en algo contrario a eso. Yo voy a dar un ejemplo, voy a dar el ejemplo de las cooperativas de múltiples actores que venimos trabajando desde la federación para que entendamos. Yo no creo que sea fácil, como es complejo, pero también eh, no, es, no es fácil salir de una crisis... Eh, sistémica, post-pandemia como la que tenemos acá y me parece que eh, vamos a tener necesariamente que va a eh, aceptar estos desafíos claro. de complejidad porque nuestros problemas son más complejos que antes. Uh -huh. este, y voy a decir, nuestro problema hoy es más complejo que en 1940 cuando dijimos o 1950 cuando dijimos no, no, no separemos los objetos. Este, y además y voy a contar la historia de lo que venimos haciendo eh, porque por ahí eso también sirve. nosotros estamos trabajando en, en cooperativas de múltiples actores justamente basadas en trabajo son las cooperativas de de, de reparto, ¿no es cierto? las cooperativas que es como rap cooperativas que den servicios parecidos a lo de RAPI, Globo Pedido Ya este, probablemente localizadas en territorio un poco donde ese sea necesario, digamos, no probablemente en Chepes no, no, no, no sea un, un o en Aluminé este una necesidad de la gente, pero por ahí en las de hecho me gustaría vivir en Aluminé y no tener esa necesidad este pero por otro lado este en algunos lugares es una necesidad o, y entendemos que la economía social debería ser la alternativa a la precarización laboral. Entonces, eh, si nosotros no proponemos alternativas viables posibles en la producción de esas herramientas, lo que termina pasando es que se las come el mercado. Entonces, si no armamos nosotros las cooperativas de plataforma de reparto, va a seguir estando... Rappi, cobrando el 35% de comisión y no pagándole eh, ningún tipo de condición digna de trabajo a los trabajadores, entiendo. Entonces, ese es el contexto en el que estamos. Eh, después podemos debatir si la normativa nos acompaña, no nos acompaña, este, cómo hacemos, pero entiendo que vamos a tener que forzar todos los mecanismos que tenemos a nuestra, a nuestra mano porque yo parezco de Bela Lugosi, ya también me denoto mi edad, pero se viste, yo no soy economista, me dedico a la tecnología, pero los economistas la crisis económica más profunda que hayamos conocido en los últimos 100 años. Y conocimos crisis económicas en nuestro país. Vaya si conocimos. Creo que todas las que estamos todos y todas las que estamos acá, pasamos al menos un par, ¿no? La del 2001 la mayoría, la del 89, Ajá. la del 95, ¿no? No, no, esa eh, ya no. Es, yo sí, soy del 74. Pero bueno, a donde voy es... Eh, no. Estamos en esta... Ese es el contexto y necesitamos herramientas para ese contexto. Por ahí soy un poco alarmista, pero es parte de un poco de, de mi miedo, digamos, ¿no? Y donde vamos a tener que Pensar, eh, la del 67 también dice ahí, Juan José, que es un poco más añoso que nosotros. este Entiendo que, que el desafío va por ese lado. Va por ese lado. Y vamos a tener que, sí, sin duda, pensar dispositivos, y esa creo que es la clave. Yo tra soy de una cooperativa de trabajo, presidente de una federación de cooperativas de trabajo, y pueden estar seguros que lo último que queremos es que se precaricen a los trabajadores en una cooperativa este, eh, donde haya eh, un grupo que parezca, que sea accionista este, maquillado de usuario y trabajadores precarizados, digamos, ¿no? Y por eso, y ya que estamos, creo que ese es el rol del municipio en una cooperativa de múltiples actores. Ser el actor claro. que garantice claro. que ni los trabajadores sean este, explotados, ni, ni, ni, la, ni la cooperativa le cobre comisiones excesivas a los usuarios. Por ejemplo, en esto de, hablando de la, cómo funciona el modelo de, de económico de las, de las empresas estas de plataforma de reparto. Le cobran a los usuarios un, un, un, un importe por el envío, pero además, le cobran a los restaurantes, a los que envían, hasta el 35% de comisión por la venta. Entonces, eso también es un abuso. Y por eso digo, soluciones complejas a problemas complejos. ¿Qué problema complejo nos pone Rappi? Voy a hablar en, en argentino. Negrean a los trabajadores y, a, y le apretan a las pymes. Entonces, nosotros necesitamos, para ese contexto una cooperativa de plataforma que respete los derechos laborales y que ayude a las pymes, los restaurantes, las tiendas, los, los emprendedores, las cooperativas también de producción nuestra, las cooperativas de trabajo también, todos esos actores puedan participar sin ser abusados por la posición dominante de una plataforma. Leandro, ¿podés un poquito en detalle contarnos de... De, de, un poco con lo financiero y también aprovecharía que está Joaquim que nos puede ilustrar de algunas de las experiencias de cómo usan allá alternativamente también lo monetario y lo financiero eh, de la mano de estas plataformas que me parece que ahí sería como una integración eh, porque a nivel de las consignas lo financiero salió como como relativamente poco, y también la parte de las preguntas de los intercambios eh, en cuanto a la clase de lo financiero, eh, no fueron del todo tan específicas, me parece. Entonces creo que parte del intercambio que nos damos acá, o sea, salía como de lo nuevo, como que eran temas más nuevos y demás, o esto creo de las redes que surgió, que fue súper interesante en, en la parte de la clase. Eh, y me parece que ahí sería como un, un, un buen cierre para, para esta instancia, pero por ahí entrar un poquito más en lo específico que están desarrollando ustedes eh, y cómo te imaginás vos una implementación de eso que están desarrollando ustedes a nivel de algunos de los municipios que, que hay compañeros acá Perdón eh, Te dejo con todo este, Acá eh, a ver, nosotros entendemos que lo ideal, hablando en esto, por eso arranqué diciendo, bueno, nosotros somos bichos de adelante de la compu, y lo, pero entendamos un poco. Y de hecho, le voy a pasar acá un link, porque salió una nota interesante sobre las cooperativas de plataformas de reparto europeas. Eh, acá, se lo voy a pasar para que al chat, para que ahí ent... por ahí esto le... es una cosa más de divulgación cortita y al pie pero nosotros lo que estamos trabajando con justamente con todo este grupo de cooperativas, especialmente de Francia y de España en es... lamentablemente en estos países ya hace unos años florecieron las plataformas y lo que pasó es que así como florecieron se concentraron y se concentraron y algunas cayeron. ¿Qué pasó? Algunas de estas plataformas, cuando cayeron, los trabajadores se organizaron e hicieron estas cooperativas de plataformas. Entendieron, además, que el problema era global. Por ende, armaron una marca única. O sea, todas estas cooperativas, uno se baja una sola aplicación. Como uno se baja una sola aplicación, se utiliza Rapi. No es que hay una aplicación para Pergamino, una aplicación para Madrid, una aplicación para Rosario, una aplica, sino hay una... Tenemos que traba, pensar global, trabajar local. A mí, todas las personas que quieran trabajar con cooperativas de plataforma, digo, como usuario, en cada en la ciudad donde están presentes, tienen que tener una única referencia. Entonces... Hoy la referencia es Globo, bueno, Globo ya no existe más en Argentina, ¿no? Hoy la referencia es Pedido Ya. Este, bueno, no importa si yo soy de Tandil, de Rosario, de Buenos Aires o de Córdoba, uso Pedido Ya. Bueno, en esto es lo mismo. Cuando ingreso a la aplicación, lo primero que le, me, le digo es en qué ciudad estoy. Ese, y en eso, a partir de ahí, sí, cada cooperativa tiene la independencia en cada una de, de, su, de, su, de su software. Digamos. A partir de ahí, cada cooperativa tiene su software y lo administra de manera este, independiente y autónoma. Pero sí es importante. Y dentro de esas cooperativas, lo imaginamos, un distrito de trabajo, un distrito de usuarios. Probablemente, y sugerimos, nos gustaría que algunas Actores del movimiento cooperativo ya hoy existente también se involucren. Por ejemplo, estamos hablando de la en el caso de la cooperativa de Tandil, la cooperativa Falucho, la, ¿no es cierto? Sí. Nosotros, desde la federación, nos podamos involucrar, las cooperativas, también se pueden involucrar los que vendan dentro de la plataforma, serían los restaurantes, ¿no es cierto? No sé si todos más o menos alguna vez usaron alguna de estas, de estas plataformas, pero los restaurantes publican sus menúes, y me parece que esos restaurantes también tendrían que ser asociados, otro tipo de asociado en otro distrito, que sería el distrito consumo, este, y que me parece a mí, en, el, en esto de, de, de lo que dijo, creo que, que lo dijo Ramiro, y lo tomo, en dentro de la cooperativa que la, el municipio sea una especie de árbitro más que un actor, ¿no es cierto?, creo que esa es un poco más la función ver cómo has, finalmente es el potencialmente podría serlo el depositario de ese de ser el estado ¿no? de ser todos juntos a la vez cierto todos juntos a la vez un poco en ese, en ese marco nos estamos este, moviendo dentro del proyecto de CopCycle. De hecho, hoy, si quieren, pueden ir a su tienda de aplicaciones favorita ¿sí? y bajarse CopCycle y ver. Hoy están en bastantes ciudades. Este, y la idea es este, poder participar. Lamentablemente, esto que decía antes, no sé si lamentablemente, pero los desafíos son globales. O sea, ¿cómo competimos desde la economía social con estos monstruos? Porque lamentablemente, nos guste o no, comercializamos en el mismo mercado. Y si la plata, a ver, el gran debate es la tecnología genera, como el suelo argentino, genera eh, eh, ganancias extraordinarias. ¿no? Las ganancias extraordinarias que genera la riqueza de nuestro celo argentino lo recuperamos con retenciones, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo recuperamos los trabajadores y trabajadoras el excedente que hay en la apropiación del uso de tecnología? Que es muchísimo. Y ahí, por ahí la, le paso la, la pelota a Ruth, que es economista, yo no lo soy. Pero este, es monstruosa. Entonces si no pensamos en dispositivos complejos, tan complejos como Mercado Libre, o como Rappi, o como Globo, desde la economía social no vamos a tener nada para decir ahí. Solo vamos a poder decir, como dice en alguna... en la, en el, en la película El Cartero, hay una escena que me gusta mucho, que es que eh, está con el... el... el con el jefe del cartero, el cartero con el hijo, y le pregunta, ¿y tu papá no dice nada que todo lo que pase? Sí, a veces putea, le dice. Bueno, lo único que vamos a poder hacer de la economía social es putear. Y la verdad que creo que tenemos dentro de la economía social material para poder construir mucho más que puteadas. Buenísimo. Leandro, algo complementario antes de que arranque Ruth con finanzas. De alguna manera entiendo que hay distintos problemas y distinto, distintas posibilidades de abordaje. Por ejemplo, todas estas cooperativas más complejas eh, parecieran que van dirigidas a territorios más complejos. Pero por ejemplo, algo que de lo que no hablamos es de mutuales. Y yo le estaba sugiriendo por privado a Carla que no descarte una figura Mutual para resolver algunos de los problemas que tienen los compañeros alrededor del mercado y del abastecimiento y demás, justamente por el múltiple objeto de la Mutual. Es el único lugar en el mundo que Argentina tiene legalizado hacer. Una Mutual puede ser una, una organización de provisión, puede ser una organización de servicios, para los socios, ¿no? Y hay una cantidad de cosas. Lo que digo con esto, lo que digo con esto es, probablemente en todo el país y lo que en, algunos de los compañeros y compañeras que nos escuchan, tengan niveles de complejidad de problemas como anteriores a estos, que es, por ejemplo, tener computadoras y tener conectividad. Y tenemos que elaborar eso en, el, en todo el país para que sea posible inevitablemente es una red eso, es, es la red que tenemos que armar, digamos, el desafío grande, a lo mejor son pequeñas organizaciones que estén encadenadas y que puedan dar ir dando respuesta, y, y, digamos, de cualquier modo, y con esto cierro, estamos explorando y tenemos que resolver, y es como planteaste vos, estamos ante un, una crisis inédita, totalmente inédita con lo cual lo tenemos que hacer rápido también, no, no digo que haya que tomarse todo el tiempo, pero, pero me parece que es apuntar a la red y ver cuál es la organización más adecuada en cada caso. Digamos. Bien, dos cosas. Uno, ahí Karen en el chat habla de una cooperativa de la Federación, que es la cooperativa GENEOS, que también es de Tandil, y que obviamente está involucrada en el, pro, en el, pro, en el proceso de, de la cooperativa de plataforma de Tandil, este, eh, en este momento es el síndica de la federación, esa cooperativa. Eh, entiendo, como dice eh, Guillermo, que la mutual también es una forma que puede, puede servir para esto. Nosotros eh, no venimos del cooperativismo y por ende promovemos no. el modelo, pero, pero no es... De hecho, yo tengo un artículo escrito sobre el tema de las mutuales de plataforma y también eso... Además, eh, entiendo que genera otra cosa más, que es la posibilidad de acercamiento con el movimiento sindical. El movimiento sindical conoce de mutuales y no quiere a las cooperativas, eh, por decirlo de alguna manera más, más amplia. Este, y entendemos que las mutuales de plataformas también podrían ser un, eh, un, un modelo a, a investigar, a trabajar, por supuesto que tenemos un montón de, de preguntas que ya en este proceso de cooperativa de múltiples actores fuimos respondiendo, pero que también los podemos trabajar con la figura mutual, como bien dice Guillermo, porque tienen su origen, como en las nuestras mutuales, los tipos de asociado, ya en su... el adherente, el, el profesional, el ya está pensado de alguna manera que la Mutual interactúe de distintas maneras con distintos actores dentro de la misma, aparte o servicios diferenciados por actor, un montón de cosas que la cooperativa es más, es diferente, digamos, ¿no? Pero, bueno, entendemos que también el modelo Mutual, como bien dice, no hay una, un traje que le quede, le quepa a cada a to, un único traje, lamentablemente eso lo hacemos de la economía social, no hay un traje que le, le quepa, como sea, a cada, a cada experiencia, claro. pero sí tenemos, deberíamos tener el cajón de herramientas lo mejor poblado posible para que en cada caso tengamos la herramienta que más se parece para solucionar el problema, teniendo en cuenta estos valores y principios que pregonamos de la economía social, donde... Todos somos uno, donde nadie se queda atrás, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, se, se, está riquísimo el intercambio. Ruth, adelante con Finanzas, vamos. <risa> Tremendo, compañero, agradecerle un montón. Hermoso. No sé si usted tiene ganas de, de, de quedarse. Fantaseábamos al principio, en las primeras reuniones, cuando, cuando jugábamos con, con los contenidos, que parte de, de, de ese software podía dar lugar, eh, bueno, Mario charlando de la billetera virtual, ¿no? Y también esto de las distintas monedas, eh, y, y también esto de las especificidades territoriales, eh, porque las monedas, cuando nos animamos a ponerle el adjetivo de, de sociales, no solo de lo complementario, porque en lo complementario... Eh, digo, puede entrar cualquier cosa y también mucho de, de lo especulativo y de por lo que vamos huyendo de, de las monedas de curso legal dentro de la economía social y solidaria, después lo terminamos replicando. Entonces, cuando le ponemos esos adjetivos que nos gustan más en nuestro campo, eh, también en, el, en, en, en, estas, en estas herramientas eh, decíamos, bueno, cómo se da lugar para quizá hacer un uso estratégico ¿A qué pagar con qué cosa? Y, y ahí la verdad que poder contar con la experiencia de, de Joaquín, que, tienen, que, que está acá eh, haciendo el curso, que tienen una red de bancos comunitarios que, que nació... Eh, durante ot otra época, ¿no? tan distinta a la actual, pero que en la UFBA, en la Universidad Federal de Bahía, donde yo lo conocí a Joaquín, participaron tan activamente eh, y, y muy relacionados en su momento con el Instituto Palmas, y donde esto de la creación de la moneda no, no, no, no estaba por ahí tan lejos como nos, nos suena a nosotros, y esto de la experiencia de Marcos Paz que, que nos trajo... Eh, Ricardo, y ponerle estrategia a la cuestión de eh, los, los intercambios eh, y para tratar de evitar lo máximo posible que se nos escapen eh, los recursos desde lo local o decir, bueno, a ver, con lo local no nos alcanza, avancemos en lo regional o con lo regional no nos alcanza, pero prioricemos que la compra sea Dentro del sector cooperativo y mutual, y esto que decíamos, que la yerba sea de misiones, que la leche sea la de Rosario, pero que sea la del complejo cooperativo Cotar. Bueno, esta cosa. Eh, y ahí las monedas propias nos permiten un, un montón de cuestiones. Y después los otros instrumentos. Quizá cómo, cómo salirnos de los moldes por ahí más preestablecidos de algunos instrumentos financieros y empezar a ponerle planificación para siempre... Este mismo objetivo, ¿no? De la centralidad de la vida, de la centralidad del trabajo y de trabajos que no sean deslocalizables, ¿sí? Cuando decimos desarrollo local, ¿de qué estamos hablando? De poner, digamos, en, en, en el centro nuestras cuestiones, esos principios y valores que decía Leandro a nivel de las organizaciones microeconómicas, bueno, de desplegarlas también a nivel de lo territorial y eso que se nos aparece impuesto más en un contexto de pandemia, bueno, cómo le ponemos planificación y animamos, eh, nos animamos a apropiarnos de esos recursos y es lo que más o menos venimos desde las primeras clases, tratando de agregar cada vez más capítulos y decir, bueno, ahora vamos con esto, ahora vamos con esto, pero tratando de completar entre lo teórico, con experiencias que eh, a, a nuestro juicio van como ilustrando esas posibilidades, pero que estuvieron, no, no, no siempre estuvieron ahí, digamos, se fueron gestando las condiciones de posibilidad. Entonces también ver cómo, digamos, desde el Estado Nacional en el que nos juntamos acá, ustedes que están en el, en, desde lo local, tanto desde los movimientos como de los municipios, cómo vamos como co-construyendo también esas, esas alternativas. Y por ahí me parece que estaría bueno, si Joaquín nos, nos compartís, esto no estaba preparado, pero me parece que, que por ahí si, si tenés ganas como un ratito, porque esa red tiene como, como mucha potencialidad, ¿No? Si se complica, no. <ríe> Como usted ser Hola, necesito que me escuchen. Está bueno. Empiezo a hablar y... y listo. Estoy <ríe> no preparado. Es más, la vontade de hablar que cualquier cosa. Muchas gracias Ruth, eh, yo tenía millones no, no de puntos a, a hablar, no de mi experiencia, porque preguntaste acá en el chat sobre las crisis, yo soy de la generación que se llama X, entonces, pero tengo el espíritu viejo, entonces acompañé las otras crisis por, por los otros, por, por la mirada de los otros. Uh, Más acerca de, de la experiencia, voy a intentar hablar juntando eh, las cosas de las finanzas junto con las cuestiones de las plataformas de acá, las que yo conozco y las que yo tuve la oportunidad de conocer y trabajar junto. Eh, contando dos experiencias que para mí son muy raras. Una que pasa con el tema de los fondos rotativos, que es una de las estrategias de las... En 2011 tuvimos la primera experiencia que el Estado puede poner el apoyo a las, las ideas de nosotros, los loquitos que caminábamos y cantábamos en los foros de Economía Social Solidaria, en las universidades con la y todo eso. Entonces pasó en Bahía, eh, en 2011, la primera experiencia que el Estado puse se pone plata para que las entidades sociales tengan dinero para hacer acompañamiento técnico, o de grupos sociales solidarios. Bueno, fue el digital 001 de... Pero, como decía, no sé si el profesor... no me acuerdo, es un tema de la población, de las comunidades, del movimiento. Editar, exacto, una llamada pública para las entidades sociales. La demanda social que ya tenía experiencias consolidadas con otras plata. La institución que fui a trabajar 10 años después, Aresol, Jornal de grupos solidarios, Generación de Renda, fue empezada por la que llama Miserere. Yo creo que es de... de que, que se creó de diversas y bueno, ponía un animal, ponía un animal, animal créame, ¿cómo le llaman, no sé, un cabrito, para que la familia de los sertón de Bahía, es eh, un típico de la región, o sea, una llama de nosotros, y, y que era la el principal moneda que tenía la familia pero no tenía la matriz una matriz buena que, que podría generar otro otra plata para la familia y además tenía un problema material eh, intrínseco que era la mortalidad infantil las crianças se morían de fome porque es una región muy muy pobre seca y con problemas diversos entonces la iglesia pues ponía la plata y las entidades hacían la organización de las familias con comida para las crianzas y un, una matriz para las familias. O sea, la experiencia se pasó, las familias caminaban. Yo tenía una, una, un animal, hacía mi reproducción y pasaba la matriz para otra familia. Y así se nació el fondo con animales. Hoy es la primera experiencia de fondo rotativo con dinero eh, del Estado. O sea, ¿por qué la, esta historia? Porque pasa, como llama la, la profesora Rosana Bullosa, de acá, de UFUBA también, eh, que tiene un observatorio de políticas públicas, el proceso de una mirada al revés. O sea, no el Estado se mira a la sociedad y dice, acá ponemos plata, acá organizamos, No, la sociedad dice, bueno, acá necesitamos una política pública, y ¿cómo? El Estado pregunta y no dice cómo. Nosotros decimos así, así, con esto, con esto, con moneda, con fondo, con bancos, con cooperativas, qué sé yo. Eh, bueno, este, este es un, un, un capítulo de nuestra historia en finanzas solidarias, que mezclando con la cuestión de las plataformas, con el Estado empieza a querer a hacer lo que nosotros debemos hacer, o sea, decir lo que necesitamos, es como decimos acá, se pone el auto, el carro, en la frente de los buses. Tenemos una plataforma acá muy, muy rica, hace 10 años. Yo estaba en la universidad cuando empezaron Una cooperativa de software libre de Zinfobio a partir del estado de Bahía. Una plataforma que llama, después puedo enviar la dirección, eh, que se llama cirandas.net. Es una muy, muy grande plataforma que... Además tenía los principal objetivo de, de, de intercambiar las cosas, comunicar. Es como un Facebook de la economía social solidaria, que se llevó mucha plata, pero no tenía todo el lastro social que necesitaba. Y hoy tenemos, yo no sé, miré durante la clase de, de, de, de Nice. Yo busqué, envié el link de la plataforma y tenía poco más de 21.000 usuarios, como 840 comunidades, ya tiene una integración con Facebook, todo eso, pero no tiene, la comunidad de economía social solidaria no agarró la plataforma, porque el Estado se des un paso adelante de lo que teníamos concreto, no sé si me explico es como que, ¿Me entiendes? Es como que no partió la demanda de, claro, tenemos demandas muchas demandas de comunicación sobre todo ahora de comercialización en web y todo eso pero hay mucho trabajo para hacer como decimos allá en, Sartón, en el sueldo en el solo, en el chão o sea, hay mucho que pesar mucha tierra para caminar y eso, como estoy diciendo, no estoy como que excluyendo la, la, todas las cosas que tenemos con las plataformas, ¿no es eso? Es como que poner energía a las plataformas, sea cual sea, eh, si no tenemos el tecido social muy, muy claro, es un tiro en el pie, una cosa así. Es muy peligroso. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahora para dar mi, mi charla? Era para ser corta, pero no... Eh, ¿Qué pasa con el tema de E-dinero? E E-dinero, como la letra E-dinero, que es la plataforma que desenvolveó el Banco Palmas. Mira, esta experiencia mezcla las dos, dos cosas que yo dije anteriormente, o sea, una en que hay un diálogo bueno, pero no hay plataforma, y otra que hay plataforma, pero no hay un diálogo bueno. Antes, quando surgiu lá com o não sei como ele se chama, Xá, mas o meu Joaquim, de Banco Palmas, um missionário da igreja também, Palmas foi o primeiro banco comunitário de acá de no Brasil, com moneda social. Em no, princípio, no, no, no o banco central se perseguiu a Joaquim, se queria prender e que estava ilegal porque a constituição não permite uma, uma outra moneda e que se deixou hace dos años no sé tres que la presidenta de la de, de la cadeneta de las cosas de las finanzas sociales solidarias del banco central hice su sutecina sobre las monedas sociales o sea otra otra perspectiva otras crisis que tenemos ahora y no más ha de enfrentar eh, el estado como una cosa ilegal y está eh, este tecido de banco palmas bueno, gracias por enviar el, el, el correo, la, la dirección. Eh, eso fue posible porque tenemos una red. Y esta red depende, por ejemplo, de los uso de la moneda, de la moneda física. Yo participé en cuanto bolsista con Ariadne Nardelli, que hice su tesis con Genalto sobre las monedas sociales. Su tesis de doctorado fue el mayor estudio que tenemos, creo que todavía. Uh, sobre bancos comunitarios y moneda social en Brasil. Y en las pesquisas con los bancos, tenemos los diagnóstico previo que había comunidades, como en el Palma, por ejemplo, que la moneda física ya no tenía el papel educativo que tenía antes. O sea, ensinaba a las personas a consumir en el barrio, a consumir en la ciudad, a consumir en tu local en que tú vives, para no poner la plata y la plata. Ir a, a, O sea, no, no tenía un ciclo de la economía. Y con, eh, con el, el dinero, con esta pedagogía ya hecha en algunos espacios, y con la, las relaciones con municipalidades muy, muy, muy implicadas, como por ejemplo Maricá, en el Rio de Janeiro, eh, San Juan de... So, voy a hablar en portugués. San Juan de Rayal en que los trabajadores del municipio, por ejemplo, recibía metades de los sueldos en moneda social, las políticas de, de, de incremento social venían 30% 40% en moneda social, o sea, ya tenía un, un lastro social, una experiencia con las finanzas solidarias y ahí se acopla la plataforma, o sea, la tecnología de software de celular, porque además no sé como, como es el tema en Argentina, pero acá tenemos una necesidad un material urgente, no tenemos datos, las personas no tienen internet, wifi móvil, bueno, que pueda hacer muchas cosas, que pueda participar, por ejemplo, de Webex, bajar los software y todo eso ahora en la pandemia tenemos la comprobación, los chicos para estudiar se bajan un video, se miran un video en YouTube y se acaban todos los datos y no pueden seguir estudiando en casa, no hay como, o sea, entonces si nos, nosotros desbloqueamos mucha energía a buscar, desinvolucrar muchas cosas, acabamos que después vamos a tener un producto muy bueno, pero no vamos a tener la efectividad de las cosas, o sea, hay que tener un paralelo entre esos temas, pero no, me sé, no sé si es difícil entender, pero era para ser cortito, hablando de esto, es y envió ahora un, unas direcciones eh, importantes de acá como Colib, que es también una cooperativa de software libre, que se mantenía mucho de políticas públicas, no directamente de políticas públicas, pero de servicios públicos. O sea, el Estado, en vez de se pagar una empresa que va a tener un código cerrado, se paga una empresa que va a tener un código abierto. Y todos nosotros podemos eh, aprovechar de eso. O sea, se multiplica el, el investimiento. ¿Me entendés? Es como el dinero. El dinero ahora es una plataforma que eh, financiera digital para todos, para todos de los bancos comunitarios que necesitan. Yo, si tengo un emprendimiento, hago mi cadastro y tengo una cuenta y puedo hacer mis transacciones con una plataforma fácil y con un tesoro social, tranquilo, cadastro, sí. Bueno, eh, yo creo que está, está bueno. Buenísimo. Joaquín eh, sol, solo para, para complementar, dentro de los materiales que les enviamos, en el que es más una cartilla eh, que tiene cuatro experiencias, la última experiencia que consideramos que es de finanzas solidarias, es el Banco Palmas. Ahí van a tener como el origen del Banco Palmas y todo este, este despliegue previo al Y dinero y les compartimos a el todo esto es último, la cartilla esa ya tiene varios años, pero la, la primera, digamos, como la génesis de, de la asociación del de, eh, conjunto de moradores, de habitantes de... Eh, del, del Palmeiras, de un barrio de, de la zona del, del nordeste de Brasil, lo tienen ahí en los materiales que le subimos a, a la plataforma y después todo este despliegue que decía Joaquín recién. Una cosa que no terminé de entender, ¿Maricá, por ejemplo, está pagando el 40% de los sueldos a sus empleados públicos en la moneda social? es otro de los municipios de la ¿Me red. Escuchan? Sí. No, mira, eh, Maricá yo, fue la, la experiencia que yo tuve ahora recién conversando con los chicos de allá. Eh, no, yo dice que en San Juan, San Juan Dajarao, que queda en Piauí, que tenía la mitad de los sueldos de los trabajadores del municipio se pagaba en moneda social. ¿Y qué pasa? Bueno, tenemos 50%, pero un ejemplo, yo soy de una familia... Que tengo otro incremento del Estado, como Bolsa Familia, una cosa así. Yo tengo mi sueldo en moneda social, 50%, y además puedo ir en el Banco Comunitario sacar mi recurso de Bolsa Familia en moneda social. O sea, la familia capaz que no, no tiene, obvio, 100% de moneda social, pero eh, no, no tenemos todos los cruzos de los datos en que la persona se puede porque se puede trabajar y conseguir el sueldo de manera social y así. Mexturé eh, San Juan de Ajará con Maricá. Maricá no sé cómo okay. es. Pero es un okay. ejemplo de, de, de relación entre municipalidad y economía social solidaria y con las, las plataformas también. Maricá es un ejemplo, así como Bancompaúas. Bien. Bueno, como disparador... Un poco, me parecía que estaba bueno traer todo el caso de, de, de Brasil. Sí, sin duda. Eh, eh, aquí alguien me pregunta, no sé por qué por privado moneda parece una moneda social. Claro. Podemos preguntar así, no en privado, ¿eh? Para eso es el cara a cara. Nos quedan Ay, ocho minutos, que... si quieren. Disculpad, Ruth, ¿Eh? fui yo. Es que no ah. cambié la forma de, de preguntar en vez de todo. Pues, es... Todo bien, tranqui. No, eh, nos quedan ocho minutos si quieren como intercambiar experiencias eh, sobre la parte financiera o si quieren que nos hagamos preguntas teníamos de las cocinas nos decían o que no había experiencias o que valoraban mucho las experiencias que habían escuchado en las clases. Uh -huh. eh, a mí me parece... Sí, se escucha, uh -huh. adelante. Y por ahí sería importante lo que estaba diciendo recién es el compañero de eh, en definitiva, el billete es un papel moneda que el valor para se lo da a la persona. Es la credibilidad que vos tenés de ese billete. Te dice 100 que vale 100. ¿sí? Por, ahí, por eso sucede lo que pasa con el dólar, porque por ahí no tenemos la confianza. Si generamos que tengamos confianza, ya sea pesos argentinos, sean eh, patascones o una moneda social, si generamos la confianza de que yo puedo recibir una parte de mi sueldo con una moneda y después intercambiar, puede ser con productos también cooperativos, eh, creo que puede funcionar. Es otra economía también. No sé qué, qué les parece. Ah, sí, que es, tema, es la realidad que en realidad, como si vos le das eh, la confianza necesaria a un billete y que una comunidad diga, bueno, vamos a empezar, esto fue, vamos a trabajar con lo nuestro, con lo local, este es nuestro billete, vale 100, vamos a apostarle. Yo pienso que sí funciona, pero tiene que ver con, un, con generar confianza, creencia, que estemos todos unidos y un montón de otras cuestiones. Eso. Todo eso, y, y lo que está bueno es cómo se va construyendo esa confianza, porque en definitiva... Eh, lo que está detrás, tanto de la moneda de curso legal como de las monedas sociales, es la confianza. En última instancia es eso, de toda moneda. Bueno. Quería hacer un aporte. Eh, comparto con la mirada que tiene con respecto a estas monedas eh, virtuales, que sería una forma de cuasi moneda virtual, podríamos llamarlo. Este estuve mirando la página que han subido y me parece bueno el tema del código QR, creo que está eso, la economía. Este, también habría que ir hacia las bases, ¿no? De los más chicos, transmitir la, la, la, lo que es el peso argentino o la moneda argentina que se vaya a tener, darle credibilidad y confianza. Eso por un lado. Y después quería hacer un comentario por lo que habló Juan José, que es importante ¿no? El tema de... Volví para atrás, pero bueno. El tema de... De la, los tres múltiples, ¿no? Como, como una cooperativa general yo creo que habría que apuntar a la igualdad y, y a tener como una especie de, de derecho a las minorías ¿no? para que sea inclusivo porque en sí el objetivo sería maximizar un beneficio entonces en las distintas proporciones tendrían que existir como, no sé, una reglamentación algo para que sea inclusivo a las minorías es lo que se me ocurría y estoy de acuerdo con Guillermo con respecto a, a la estructura, quizás no sé si una red, quizás un, un, un, una estructura de árbol donde el, el nodo central sea el Estado, y creo que en eso coincidimos todos, que el Estado sea, y que después sea eh, nodo a nodo que sea balanceado para que no se pondere para un lado el poder o la concentración, sino que siempre se vaya balanceando. Es muy difícil, es muy difícil eh, la temática esa que se planteó hoy, pero no imposible. Ahí quería hablar Juan José. Sí, acá eh, nosotros nos, eh, desde el municipio nos estamos con preguntando con otros compañeros que también somos, formamos parte de la cooperativa Juanito Contreras, este, nos, y que estamos acá en el mismo Estamos en el municipio, somos funcionarios del municipio. Nos estábamos preguntando también por el tema de la moneda social, la posibilidad de crear una. Eh, este, una moneda local, eh, vemos, lo que vemos es la gran dificultad por la, la, el recuerdo de la experiencia del trueque en Argentina. Esa es una primera una primer cuestión. Acá en Catamarca tuvimos una muy buena experiencia al comienzo con una moneda local, con, digamos, con el talento catamarqueño, que era una moneda que se inventó acá, que inventamos nosotros acá, desde una ONG y con el Sindicato de Empleadas Domésticas, en el, en el, y bueno, inspirados también en el nodo obelisco y en la experiencia del trueque de Buenos Aires, este, creamos, este, bueno, la, la, tuvimos una muy buena experiencia al comienzo y después se fue todo al diablo por dos razones. La primera fue que llegó la moneda de la Bernaleza, llegaron los verdes. Este, y la segunda cuestión fue que eh, se inyectaron 40.000 planes trabajar, creo que era en ese momento, jefas y jefes, ya me olvidé cómo era el nombre, pero bueno, inundaron, la, inundaron de, de, de moneda formal, digamos, eh, se le dio liquidez al sistema y entonces, este, y también frente a, eh, a las dificultades con la moneda de la Bernalesa, que también sino todo, el, la experiencia terminó en el 2003, entre el 2003 y el 2005. Pero queda el recuerdo de eso y queda el recuerdo de la miseria, digamos, queda lo peor, no queda la, la riqueza de haber eh, comido, de, haberse, de habernos alimentado, de habernos vestido, de haber vivido con eh, lo que el otro producía, con lo que el vecino hacía con lo que, digamos, y la, y la, y la riqueza de, de haber podido ser útil a un vecino con, con, con, con en, la, en el trueque, ¿no? Acá salía un micro eh, de, de la capital y, iban al, se, y viajábamos al nodo de, este, de Colonia del Valle, donde estaban los colonos, productores de, de verdura, y había trueque en, en el campo, en el medio del campo había un trueque muy rico, muy, muy valioso y con mucha, con mucha variedad de cosas, este, y viajaba la gente de la ciudad al campo para comprar la verdura en el campo, ¿no? con, eh, para, para, para troquear con la moneda social, con la moneda que habíamos inventado acá. Era una moneda que se oxidaba, o sea, una moneda que, este, que, digamos, en realidad, tenía que validarse todos los años, por lo cual todos los años salían de circulación la moneda que no circulaba. Eh, sin tiempo no es... sí. Ah, perdón, pero no, simplemente esto, lo que pensábamos era, rápidamente, lo que pensábamos en el municipio era, a partir de las acreencias que tiene el municipio con los comerciantes, por, la, por el no pago de, de la, de la, del canon de comercio, pensábamos hacer un bono, crear un bono de cancelación de deuda municipal, y, eh, digamos pero que sea un bono que sea circulable la idea, no, la idea no era que el bono se cancele automáticamente o sea, la idea es poder eh, otorgar ese bono a, a becados de la municipalidad no, no, no pagar sueldo porque eso sí sería una barbaridad sino este, eh, otorgar ese bono a becados que también es una barbaridad, pero bueno eh, otorgársela a los becados y que los becados puedan hacer circular ese, ese bono este, porque es que, que sea un bono canjeable, que sea un bono que, que no, que, que no, si, no dé una sola vuelta, sino que pueda dar muchas vueltas. Esa fue una idea para, para hacer que es, sacarnos de la cabeza la experiencia anterior del Tvike. De, de, y lo corto ahí. Ok. Eh, muy, rico, muy rico todo lo que estamos intercambiando. Eh, hay múltiples sí. experiencias en todo el país. Yo diría, Ruth, si te parece que vayamos sobre el cierre. Espectacular. Yo solamente les quiero recordar que todo esto es buenísimo y muy interesante para los que pudieron entrar al aula virtual. Estaría bárbaro que queden plasmadas ahí los intercambios, porque bueno, esto es hermoso porque además nos vemos un poco más las caras y hablamos, un poco más humano y no tan... Eh, mecánico tecnológico pero que a veces es necesario eh, así que bueno, recuerden que están ahí también las preguntas por cada encuentro y que vamos subiendo los, los materiales y ahora ya cedo el cierre acá a la compañera Ruth No, solo pensemos que somos muy felices en este espacio, pero nos van a quedar solo dos cara a cara o sea, el curso está llegando a su fin o sea, acá hay una canceriana economista pero sensible nos van quedando pocas clases y de estos encuentros nos quedan dos, nomás. Eh, así que nada eh, de nuevo agradecerles un montón porque en el medio de la pandemia hoy segunda parte del año sabemos que a todo el mundo le cuesta mucho así que nada, agradecerles mucho y que se conectan y que le ponen mucha pila y, y, y traemos las clases que les que pueden, van contestando las consignas. Porfa, no contesten las, las de las clases anteriores, porque cuando nos juntamos a integrar estos temas, hacemos el recorte de estos temas. El, el cara a cara que siguen dos semanas va a ser sobre la clase, eh, esta es o la 10 y la 11, va a ser sobre eh, la 12 y la 13. Eh, entonces que tratemos como de ir al día, lo otro ya les va como quedando a ustedes eh, pero está bueno esto, como no, no ir sobre lo anterior sino que nos vayamos como más al día eh, para también los intercambios y haciéndolos al día eh, y, y las consignas también son como más ricas, teníamos re poquitas consignas contestadas para, para esta vuelta eh, y bueno nada, de nuevo agradecerles y, y que color nos a todos Sí, muchas gracias por la participación a, a, todos, a todos. Excelente, riquísimo. Nos quedamos un sí, poco tiempo. Hercules. Sí. Gracias. Nos vemos Bien, en el miércoles. la clase 12. Los esperamos. Clubes <risa> imperdible, imperdible. Clubes Mutuales. Nos vemos el miércoles. Un placer. Chao, chao. Chao. Chao, chau. Hasta luego. Chao, gracias. chao. Gracias. chao gracias.